Hola la gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre Flutter Hoy es un capítulo muy especial porque superamos los 5000 suscriptores en el canal Así que muchas gracias a todos Muy contento de poder llegar a esta cifra Y muy contento de que ustedes me acompañen Hoy vamos a ver un widget especial que se llama Backdrop Que nos permite armar interfaces un poco fuera de lo estándar de Material Design Es un widget que está en la especificación de Material Design en Beta pero es un widget que yo creo que les va a gustar si quieren seguir apoyando el canal no se olviden que se pueden suscribir al disco o apoyarme a través de Patreon como ya lo hacen todas estas personas así que sin nada más que agregar vamos al video. la idea del backdrop es tener una forma de mostrar un contenido detrás del contenido principal. Por ejemplo, para mostrar un, por ejemplo, para mostrar una lista de filtros que se pueden aplicar al contenido. En lugar de hacer un pop-up o hacer un drawer que sale del costado, la idea del backdrop es que esta lista que tenemos acá con nuestros elementos se pueda mover y detrás de ella aparezcan los filtros que son posibles de aplicar a este contenido para buscarlo, podrían ser categorías, podrían ser eh, indicadores de rango cualquier cosa que se les ocurra dependiendo de su aplicación esto lo que permite es que aprovechemos el 100% de la pantalla tanto para el contenido como para los filtros haciendo por ahí que la interfaz para el usuario pueda ser un poco más cómoda y aparte, como vamos a ver de acá al final del video, hace que visualmente sea mucho más bonito por ahí que hacer un diálogo como hacemos siempre o como hace cualquiera la aplicación que tenemos de ejemplo es una Material App que tiene una página de ítems. Esta página de ítems simplemente tiene un app bar con el título que dice Backdrop Filter y tiene un list view de 100 elementos. No tiene absolutamente nada raro. No vamos a estar trabajando mucho en lo que es filtrar estos elementos. Simplemente vamos a trabajar en crear los widgets necesarios para poder hacer el efecto de Backdrop Filter y alguna pequeña animación primero que vamos a necesitar es crear un nuevo widget que se llame backdrop filter y vamos a hacer un stateful widget acá yo uso directamente, el, acá uso directamente el snippet de code que me crea con la animación que si bien no la voy a usar ya mismo la voy a usar dentro de un rato así no tengo que andar tipeando toda esa información de Crear un animation controller y hacerle el dispose. No es necesario, pero ayuda para escribir un poco menos más adelante. Este widget va a necesitar varias cosas. Por un lado, vamos a necesitar decirle qué es el contenido que va a estar adelante. Por ejemplo, esta lista. Vamos a necesitar decirle... Cuál es el contenido que voy a tener detrás de la lista, por ejemplo los filtros a los que se puede acceder para filtrar nuestro contenido. Vamos a agregar un título que podemos poner cuando estamos viendo el contenido y podemos tener un título alternativo para mostrar cuando estamos mostrando la parte de atrás. Todos estos atributos los vamos a tener que agregar entonces en un constructor. Ahora este backdrop filter va a ser como nuestro widget principal, a partir del cual vamos a construir nuestra interfaz principal. Por lo tanto, tenemos que hacer algunos cambios a nuestra página de ítems. Uno de ellos, por ejemplo, ahora tenemos el application bar, lo tenemos puesto en la página de ítems. Pero ahora vamos a querer pasar nuestro application bar a nuestro widget de backdrop para que se encargue él de manejar todo lo relacionado con lo que es la barra de aplicaciones, ya que es la que sabe qué título tiene que ir, cuál está, qué, si está mostrando el frente o el background, etc. Vamos a eliminar el Scaffold. Ahora vamos a dejar solamente la lista y en nuestro background, backdrop filter vamos a agregar un Scaffold. Vamos a decir que tiene una appbar y que esta appbar tiene un title que va a empezar siendo el front title. Y el front title lo vamos a leer desde nuestro widget. Luego, como cuerpo de nuestro, backdrop, de nuestro backdrop filter, lo que vamos a hacer es utilizar un stack, ya que queremos mostrar dos widgets uno arriba del otro. Nuestro stack va a tener varios hijos. Por un lado, vamos a dibujar el layer de atrás, y después enfrente de él, vamos a dibujar. El layer de adelante. Vamos a crear otra clase que se llame item Filters. vamos a hacer que sea un stateless widget porque no necesitamos hacer ninguna lógica en este caso y este vamos a hacer una columna que tenga dos ítems, uno que sea pares y otro texto que diga impares. A esto vamos a ponerle una separación de 10. Como para que estén un poquito separados. Nada, nada complicado. Y vamos a cambiar nuestra item page. Y vamos a empezar a utilizar ahora sí nuestro backdrop filter. Ok, parece que tenemos un backdrop filter que se utiliza para hacer algo de imágenes. Por lo tanto, para no tener conflicto con este widget, lo que vamos a hacer es renombrar el nuestro... Y vamos a ponerle backdrop widget. De esa forma no deberíamos tener problemas. Vamos a cambiar todos los filters por widget. Y ya está. Eso pasa por no haber chequeado primero el nombre. Ahora sí, utilizamos nuestro backdrop widget. Como dijimos, esto tiene un front layer. No, no from, sino front. Vamos a poner que nuestro front layer va a ser un items page. Nuestro front title va a ser un texto que diga eh, items. Nuestro back layer va a ser un items filter. Y nuestro back title va a ser filtrar. Creando un error en este widget, hacemos un auto restart. Como vemos ahora se nos mezcla todo el contenido, eso es porque la lista aparentemente tiene como un fondo transparente. Si queremos evitar que eso pase directamente podemos poner nuestra lista dentro de un scaffold. Y ahí nuestra lista tapa el contenido porque el scaffold no tiene un fondo transparente. Podríamos poner un container o cualquier otra cosa. Poniendo un scaffold es como un poco más simple. Vamos a hacer lo mismo con el filter y si no vamos a hacer lo mismo con el filter porque el filter ya es lo que está atrás y ¿Sí? eso hay que tener cuidado de que el ítem que esté adelante sea opaco para que tape el contenido de atrás ahora el problema de hacer esto es que nos quita un poco de flexibilidad a la hora de poder hacer que nuestra interfaz se luzca respecto de otras aplicaciones por ejemplo vamos a sacar este scaffold y ¿Sí? ahí estoy viendo ambas cosas y lo que quiero hacer ahora es que nuestra application bar sea parte de nuestro layer de fondo para eso vamos a agarrar y decir que nuestro filter está dentro de un container y vamos a decirle a este container que queremos que tenga un color igual al primary color obviamente esta columna queríamos que se expanda horizontalmente Ya que estamos, vamos a separar un poquito de estas opciones desde arriba. Ahí logramos que nuestro fondo sea todo azul. Sin embargo, nuestra Application Bar nos pone este Drop Shadow. Eso es producto del Elevation que tiene. Para eso vamos a venir a nuestra Application Bar. Y le vamos a sacar ese Elevation. De esa forma, tengo como un color uniforme de manera vertical. Y ahora lo que quiero es poder separar el frente del fondo de manera de que nosotros podamos decidir cómo es esa separación y que no lo se, no lo separe y que no lo defina la lista de ítems de manera que este widget pueda ser reutilizable. Entonces, para eso vamos a agregar un nuevo widget que va a ser privado que se llame front layer front layer lo que nos va a permitir es definir cómo se dibuja el widget que nos pasan de front layer para separarse del background vamos a empezar con un material widget que tenga como child una columna y en esta columna vamos a poner un expander que tenga como child un widget que me van a pasar por parámetro. Entonces, acá cuando venimos a nuestro front layer, en vez de pasarlo directamente, lo vamos a pasar utilice, lo vamos a agregar al stack utilizando nuestro front layer. Se lo vamos ahí. Vean cómo ahora nuestra página se volvió blanca. Tengo la lista que puedo scrollearla y ahora lo que no tengo es la separación entre la lista y el la app bar no tengo esa, ese drop shadow. Ahora, como la lista yo la tengo arriba, ahora la quiero elevar y es por eso que puse este material widget de acá. Todo esto le puedo dar ahora un elevation. No se llega a notar esto del elevation, no, no creo que se aprecie en el video. Después pruébenlo, es súper sutil. Pero lo que sí quiero hacer es agregar un indicador para que el usuario sepa o por ahí intuya de que acá hay algo abajo, para eso lo que vamos a hacer es agregar un corte acá a la derecha y para eso lo que podemos hacer con los material widget es asignar un shape que lo que hace es definir cómo se dibuja el borde y especialmente vamos a usar el beveled rectangle border que nos permite definirle un border radius que si bien le estamos llamando radio pero como el borde es un ángulo rectangular, lo va a dibujar en forma recta y acá vamos a decir que queremos hacer solamente en el top right un corte de radio 48, ahí como pueden ver ahora tengo ese corte, 48 me parece mucho, vamos a darle un poquito menos ahí queda un poquito más sutil entonces en ese momento tengo un corte Ahí debería notarse un poquito más el Drop Shadow, Si yo le pongo 99. No sé si se va a llegar a notar la diferencia cuando se haga el encoding del video, pero el tono de azul cambió porque la sombra es más grande y ahí tenemos como una pequeña sombra. De esa forma yo le estoy dando como una pista al usuario de que acá hay algo raro. A ver si se nota mejor, podemos cambiar nuestro color principal. Y si nos vamos al amarillo, deberíamos notarlo un poco mejor. Ahora que ya tenemos nuestros dos layers, lo que necesitamos es una forma de mostrar u ocultar el layer principal. Y ahí es donde entra en juego el Animation Controller que se había agregado cuando generamos el widget. Vamos a terminar de configurarlo. Vamos a decirle que empieza en 1. 1 sería, estoy mostrando layer 0 sería, lo estoy ocultando, por ejemplo. Y vamos a decir que esto va a tener una duración de unos 250 milisegundos. Es algún valor razonable para una animación de entrada y salida. Vamos a tener un mensaje, vamos a tener un método privado que se llame toggle layer esto lo, que nos va a permitir, esto lo que nos va a permitir es mostrar o ocultar el top layer para ver si quiero, dependiendo del estado actual. Entonces vamos a ver cuál es el estado actual. Para eso vamos a ver cuál es nuestro status primero. Eso lo podemos leer del status de nuestro controller. Vamos a fijarnos si está visible el front layer. Va a depender si nuestro status es completed o está en forward. Y ahora dependiendo de quién está visible, vamos a agarrar nuestro controller. Vamos a hacer un fling. El fling es medio... Es una forma de animar parecida a cuando hacemos un swipe con el dedo. Que tiene así como animación y tiene un poco de física. Y vamos a decir que... Si está visible el front layer, vamos a animarlo a menos 2. Y si no, lo vamos a animar a 2. Perdón, esto es el velocity. Ahora sí. Y con eso vamos a poder hacer un toggle para abrir y cerrar nuestro, item, nuestro menú. Ahora, para poder abrir y cerrar nuestro menú, lo que tenemos que hacer es poder animarlo, obviamente, ya que esta animación por sí sola no hace nada. Entonces lo que vamos a tener que hacer es agregar un poco de animaciones a nuestro stack. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer un wrap. Lo primero que vamos a hacer es para hacer una animación donde necesitamos mover nuestro widget. Vamos a necesitar saber el tamaño de nuestra pantalla, por ejemplo. Por eso vamos a utilizar un layout builder. Este layout builder recibe un método builder que recibe un... El context y recibe un box constraints. Y lo que tiene que hacer es devolver un widget. Vamos a hacer algunos cálculos iniciales. Primero vamos a definir cuánto mide nuestro título de alto, que sería el alto de nuestro application bar. Eso lo vamos a definir como una constante, que suele ser 48 puntos. Lo podríamos sacar seguramente del team o de alguna otra forma, pero lo vamos a tener hardcoreado. Vamos a tener una variable que sea el tamaño del canvas donde estamos trabajando, que es el tamaño máximo que nos da el Layout Builder dentro de las constraints. Y vamos a definir cuál es el máximo alto que puede tener nuestro, nuestro front layer a partir del alto menos el alto del título, este va a ser el alto máximo que queremos tener. Con eso definido lo que podemos hacer es crear una animación que utilice RelativeRect para tener una recta relativa que vaya cambiando y vamos a crear un Twin, un Twin es una transición entre dos puntos en base al valor de una animación por ejemplo si yo tengo un valor entre 7 y 8 yo puedo hacer un twin y ese valor en base a cuál es el punto de la animación que estamos me va a cambiar el valor de twin entre 7 y 8 por ejemplo si la animación está a la mitad el valor va a ser 7,5 si está a un cuarto va a ser 7,25 etc en el caso del relative rect lo que va a hacer es cambiar el tamaño del rectángulo entre el inicio y el fin en base a cuál es el valor actual de nuestra animación. Entonces vamos a decirle que al principio de nuestra animación vamos a decirle que queremos que esté en left 0 top a la altura h que sería el punto donde está ahora que es el blanco donde empieza el blanco que sería de arriba la diferencia del alto de Queremos que ocupe todo este espacio, todo lo que ocupa ahora de, de alto de la pantalla, sería todo menos el application bar, pero de acá queremos que vaya a h menos el canvas size a. Y en la otra punta de la animación, queremos que esté todo en cero. Esto lo vamos a animar utilizando nuestro controller. Ahora podemos utilizar una implicit animation como la positioned transition y esto espera una recta. Le damos la recta animada a partir de nuestro controller. Perdón, si empiezo, si reinicio, hago un hot restart para que se reinicie la animación, ahí cuando está en 1 está arriba y cuando esto se, se llega a 0. va abajo, ahora lo que nos está faltando es agregar un trigger para hacer el para mostrar y ocultar nuestros filtros, para eso vamos a to tocar nuestra application bar, vamos a agregar un icon button que sea el de filters vamos a dejar ese y vamos a agregar un callback que cuando alguien lo presione llame al nuestro toggle layer, ese toggle layer básicamente lo que hace es reiniciar la animación con el efecto de fling, ahora sí, si yo aprieto mi botón se me muestra los filtros y si vuelvo a apretar vuelve a subir nuestro contenido y puedo mostrar y ocultar sin ningún problema nuestro back layer, creo que si quisiera podría llegar a poner el iconito de filtros acá el, pero sería como demasiado, me parece que ahí queda mejor. ¿Qué cosas puedo hacer ahora? Ahora lo que podría hacer es que cuando yo toco uno de estos botones eso le pasa un callback al backdrop filter y le avisa que uno de estos botones fue tocado y ese items hace un set state para hacer un rebuild y en ese rebuild le avisa a la lista cuál es, cuál es el nuevo filtro que está seleccionado. Adicionalmente, también me estaría faltando si quiero hacer el cambio del título. Entonces, para hacer el cambio del título, lo que podríamos hacer es mover esta lógica a otro método y utilizando este mismo atributo en nuestro application bar Podríamos preguntar que si está el layer visible muestro el front title y si no muestro el back title. Ok, no está funcionando porque no estoy haciendo un set state. Creo cuando cambia la animación. La animación, como este es un implicit animation, hace un set state para hacer la animación acá adentro, pero no cambia, no, no hace un rebuild del widget externo. Lo que tengo que hacer para eso. Es en mi controller hacer un status listener y acá simplemente hago un set state vacío para que cuando hace un cambio de estado, por ejemplo de power a complete o ese tipo de cosas, enterarme y hacer un rebuild. de mi widget para poder cambiar el title. Vamos a tener que hacer un hot restart para que el init state se vuelva a ejecutar y ahí sí me pone filtrar y me pone ítems y de esa manera puedo cambiar el título sin ningún problema vamos a cambiar nuestro filter page vamos a cambiar esto por un flat button tengo mis botones vamos a decir que esto recibe un function con un string on filter change y vamos a decirle cuando alguien toca pares vamos a llamar a on filter change vamos a decir even lo vamos a poner en inglés porque me gusta los eventos están en inglés y los impares que emita un odd ahora cuando generamos nuestro front layer back Ahora cuando usamos nuestro backdrop filter vamos a necesitar poder trackear ese estado en este caso vamos a tener que convertir nuestra MyApp a un stateful widget. vamos a tener un filtro que empiece en non, como que no tengo filtros aplicados y vamos a definir acá que cuando alguien cliquea uno de los filtros vamos a hacer un set state seteando el nuevo filtro y vamos a también agarrar nuestra página de ítems y vamos a decirle que va a recibir un filtro como parámetro. Ahora con este filtro Podemos trabajar sobre esta lista y no mostrar ciertas cosas, entonces vamos a decir que si el filtro es NON, vamos a retornar lo que estábamos retornando sin problema, si el filtro son solamente los pares vamos a multiplicar el index por 2, de esa manera solamente voy a mostrar el 0 2 4, 6, 8, 10 llegaré hasta 200 en vez de 100 no me importa, no, no tiene que ser perfecto y en caso contrario vamos a multiplicar por 2 y sumarle 1 de esa manera voy a mostrar solamente ítems impares vamos a hacer un restart ahí tengo lo, todos los ítems, 0, 1, 2, 3, 4 y aprieto el botón pares, vean que tengo el 0, 2, 4, 6, 8, 10, solamente tengo números pares. Y si aprieto el impares, vean que ahora tengo solamente números impares: 1, 3, 5, 7, 9, y de esa manera puedo cambiar el contenido de mi vista en base a los filtros. Me faltaría por ahí hacer que auto cierre, se los dejo como tarea: cómo hacer que cuando cliquean un filtro esto se cierre automáticamente. Así que bueno gente, eso va a ser todo por hoy, espero que les haya gustado, muchas gracias a todos por ayudarme a llegar a esta meta de 5000 suscriptores en el canal, muy agradecido de todos ustedes y espero que esto los inspire a poder generar interfaces un poquito más fuera de lo que es el material clásico y que les puedan dar un toque personal a sus aplicaciones. Así que sin nada más que agregar. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.